la senadora Mora. Muchas gracias, señor presidente. Tratamos de una moción sobre la monarquía, sobre si transitamos o no a una república, porque tenemos una institución, la Jefatura del Estado, que puede ser antidemocrática, poco transparente o una anomalía democrática poco transparente y no sujeto a control. La base de nuestra democracia, la Constitución, reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado, artículo 1 de la Constitución española. Sin embargo, sí que tenemos anomalía y es la fe la del Estado se escapa de este principio fundamental de legitimidad en una democracia. Por ejemplo, en teoría, una de las funciones del jefe del Estado es ser un alto representante en las relaciones internacionales. ¿Pero qué pasa si, por ejemplo, en esas relaciones internacionales hace un viaje, por ejemplo, a Arabia Saudí y se dedica como jefe del Estado a defender intereses privados en vez de intereses públicos? ¿Qué pasaría? Pues resulta que nada, porque no lo podemos investigar, no podemos preguntar la soberanía popular, representada en las Cortes Generales, no podemos ni investigarlo, ni preguntar, ni manifestarle qué nos parece o qué no nos parece. Es difícil sentirse representado por una institución a la que ni siquiera nos podemos dirigir ni podemos controlar y donde hay una falta de transparencia y opacidad absoluta. ¿Qué pasa cuando, fuera de sus funciones constitucionales, fuera, hace declaraciones políticas de gran calado como la del 3 de octubre, sin refrendo? Nada, porque ni siquiera podemos preguntar, no podemos controlar, no podemos decir absolutamente eh, nada. No podemos saber ni investigar si el rey emérito se llevó comisiones millonarias de la Balameca. No podemos saber ni preguntar ni investigar si su presunta amante decía funciones de comisionistas en Arabia Saudí. Tampoco podemos saberlo. Tiene dinero en paraísos fiscales, tiene fortuna en el extranjero, paga impuestos. Según el New York Times, en 2012 decía que tiene una fortuna de más de 1.700 millones de euros. ¿De dónde sale esto? ¿No lo podemos investigar? ¿Tributa? ¿Se le hacen inspecciones fiscales? ¿Sabemos más de lo que tienen, de lo que no tienen, del armario de la, de la familia real por eh, toda la vida de las revistas del corazón? Más porque en la sede de la soberanía popular podamos averiguar y saber cuál es su patrimonio, cuál es su dinero, nuestro dinero con el que pagamos y qué hacen con él. Es un poco, es imposible que nos podamos sentir representados con una institución así. De seguir así nos vamos a encontrar además con situaciones absolutamente incompatibles con la democracia. Por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando el rey emérito falte? Porque le llegue su momento. ¿Qué va a pasar con su fortuna si la tiene en paraísos fiscales? ¿El rey actual la va a aceptar sin más? ¿La va a declarar? ¿Va a pagar? ¿Vamos a poder averiguarlo? ¿Vamos a poder investigarlo? Para colmo, cuando se regula en la Constitución, eh, esta figura se regula eh, contra el principio de igualdad entre hombres y mujeres, como todos sabemos, pero incluso ya está tan obsoleta su regulación que el artículo 58, cuando habla del rey o reina consorte, impide textualmente que el rey o reina consorte provengan de una pareja homosexual absolutamente obsoleto. ¿Qué pasaría si la heredera actual al trono tuviera una pareja mujer? Pues resulta que según la Constitución no podría ser nombrada reina consorte de la reina. Obsoleto ya es poco. Sí, van a decir que fue aprobado por referéndum en la Constitución del 78 por los españoles, pero esa Constitución, fruto de la transición que fue, se votó en bloque y sabemos perfectamente por Adolfo Suárez, precisamente, que surtó la ciudadanía el poder votar en referéndum el modelo de Estado porque se sabía que mayoritariamente la población española quería una república. A todo esto también dijo Adolfo Suárez que en ese momento Felipe González presionaba a los países extranjeros para que hubiera un referéndum. Anda que no han cambiado nada ¿eh? desde entonces. La sociedad actual quiere un jefe del Estado que se le pueda votar. En las universidades españolas está habiendo numerosos referéndums. El CID deja de hablar, y eso es culpa de PP y PSOE– deja de hablar de la monarquía cuando hay una gran desafección. Queremos un jefe del Estado que nos represente, que cuando represente sus intereses privados y haga cosas que no debe de hacer, se le pueda controlar, que pueda eh, ser fiscalizado, que sea transparente, que se le vote en las urnas, que no se. De no se decida por inseminación y que esté sometido al único poder legítimo que existe que es la soberanía popular, las Cortes Generales, y eso solo y exclusivamente puede hacerse con una república. Muchas gracias. Gracias.